...dentro del Consejo y de confrontación, que eh, evidentemente nos preocupa, porque no se nos escapa que esto viene debido a la cercanía del horizonte electoral. Entonces, pensamos que frente a esto es necesario, y así lo anunciamos, eh, convocar la comisión de seguimiento de, del Botanic, eh, iniciaremos los contactos. Para que sea lo antes posible, eh, bueno yo llamaré personalmente a, tanto a Chimo Puig como como a Mónica Oltra, porque pensamos que donde verdaderamente debe demostrarse que el botánic está a prueba de bombas es ahora que se acerca el horizonte electoral eh, y pensamos que hay ciertas tentaciones partidistas que pueden hacer que ahora perdamos más tiempo en luchas internas o en cuestiones de partido que no en conseguir eh, más derechos para los valencianos y valencianas.